Queremos agradecerle muy en especial a nuestros patrocinadores Que también muchas de las ocasiones Ellos son los que nos hacen este, que hagamos nosotros esto este show Porque muchas de las gentes este, todavía no llegan la, el día y nos empiezan a preguntar ¿Ahora de qué se van a disfrazar? ¿Qué van a hacer? Y muchas de, las, de estas personas nos dicen ¿Sabes qué? Les vamos a apoyar una persona muy en especial esta, es este. El restaurante Anto. Bueno, todos son especiales. ¿sí? A nuestro sindicato del ayuntamiento también. Y también a, a la señora, bueno, a mi señora esposa, que es la que nos trajo este, los trajes, las pelotas a precio de, de mayoreo. Al, al, Comercio de Isaí Novedades Isaí que también nos este, nos apoyó nos obsequió las pelucas muchísimas gracias